La farmacia ha sido el lugar donde ha ido todo el mundo, o sea, como hemos además trabajado durante todo, todo este tiempo tan raro, tan difícil, tan diferente, hemos estado abiertos, entonces todo el mundo ha ido a, a la farmacia. Yo también eh, reivindico mucho el, un contacto entre el farmacéutico y el médico de cabecera, o sea... Eh, es verdad, Inmaculada sabe más de esto que yo porque ella hizo su máster eh, en atención primaria y, eh, y una de las conclusiones que sacamos de aquel estudio fue que eh, muchos de los tratamientos o no los siguen como tienen que seguirlos o eh, están pautados de manera crónica y esa persona ya no los necesita. Entonces, eh, por ejemplo... Viene un paciente al, a la farmacia. Eh, pa, bueno, y nos sale, porque a nosotros nos sale toda la medicación, y nos salen muchas cosas que son incompatibles, un, una medicación con otra. Entonces, le preguntas, ¿por qué se está tomando...? Bueno, no, esa es una medicación que me mandó el médico cuando me operaron del, del menisco. vale cuándo te operaron del menisco? Pues me operaron hace 20 años del menisco. Pues quizá eh, tienes que ir al médico... Y decirle que ya no... no eh, porque la mayoría de las veces, no pocas, la mayoría vienen con el tratamiento del médico y te preguntan, esto que me ha dado el médico, ¿esto para qué es? ¿Esto me va a servir para lo que yo tengo? Y muchas veces tienes que decirle, bueno, eso te va a servir para lo que tú tienes, pero es incompatible con esta otra medicación que tenías tú en tu... Aunque es verdad que el historial médico lo tienen ellos, pero muchas veces ni tienen el tiempo necesario para dedicarle al paciente. Ni... Entonces, claro, eh, debería de haber alguna vía en la que el farmacéutico pudiera, poner, pudiera ponerle una observación al médico de decir, esta medicación no la está tomando ya, porque muchas veces la pautan crónica y dejan de tomarla, porque... Eh, o no se fían, o, o les ha dicho la vecina que, una observación, el paciente no está tomando la medicación, ¿me explico? Entonces, es verdad que el farmacéutico, claro, tú sacas la medicación, se la das, y el, y el paciente se la lleva, sabiendo que la mitad de cosas no se la está tomando, la otra mitad no se fía o se la está tomando de otra manera, o por ejemplo la medicación para la tensión, Muchas veces, cuando les baja la tensión, dejan de tomarla. No, tienes que eh, estar pautada. Y eso no lo hablan con el médico. Y no sé por qué no lo hablan con el médico, lo hablan con el farmacéutico. Entonces, debería de haber alguna vía en la que el farmacéutico pusiera una observación. Esta medicación, o no la está tomando él, o... La... Hola, ver. La verdad es que sería una muy buena idea, porque esto no es solo de ahora. No, porque claro. yo recuerdo que mi madre, cuando nos daba el calcio 20, esto ya <laughs> me delata, <laughs> bueno pues eh, y se lo daba pues pues eh, el farmacéutico don jesús que yo recuerdo su nombre perfectísimamente porque bueno era nuestro en realidad era nuestro médico y eso que no era como tu madre no era como maría josé que es las dos cosas doctor eh, doctora Do -do no, gente, pero doctora toque repetirlo muchas veces pero lo tengo que repetir muchas veces, pero es que es buena también esa excepción, ¿no? Mm. Porque a ti te hace entender más a, claro, hombre, al, al médico y, la... y esa unión Exacto. Y, y ese reconocimiento que, que es lo, es lo decimos siempre. Hay que reconocer la existencia primaria no y al, y al médico ese de cabecera, al médico de familia, que hace un trabajo extraordinario. Sí. ¿no? Pues como lo hacéis guay. vosotras. <ríe> bueno, y si... O sea, te hemos hablado de la, de la farmacia de Elche, pero y la de Alicante, ¿no? Porque es una... Además es una farmacia muy bonita porque no, sí, no sientes gracias. que es las dos, ¿eh? no sientes que es una farmacia para... Al uso. Eh, claro, ni, ni que vas a comprar los productos con, porque estás enfermo, uh -huh. sino porque quieres estar mejor. Son productos para comprarlos con salud. Sí, sí, sí. Bueno, eh, todos los test que tenemos, todos los servicios que tenemos son para optimizar. Esa salud de la que estamos hablando. El test cardiovascular es para optimizar eh, esa medicación que, que nos pone el médico de cabecera, optimizarla con un test cardiovascular para eh, tomar eh, esos otros eh, complementos alimenticios que no nos ha dado el médico. El, el test nutricional, por ejemplo, eh, pues no solamente te dice exactamente qué carencias nutricionales tienes, sino... Eh, ...como de oxidado o el grado de oxidación que tiene cada parte de, de tu cuerpo... ...entonces, claro, es una atención diferente, ¿vale?... Mucho, ...muchas personas, y fíjate que lo pone bien grande... ...farmacia 12 horas, <ríe> lo pone... Eh, muchas, ...muchas personas entran y dicen, pero esto es una farmacia... <ríe> ...porque cuidamos mucho el aspecto, cuidamos mucho la marca propia... ...cuidamos mucho la atención con, con el paciente... ¿Y cómo nace la marca propia?... ¿Cómo nace sí. la marca propia? ¿Por qué creaste que es una marca propia? Bueno, la verdad es que no hubo ninguna intención de crear una marca propia. Nosotros tenemos eh, una formulación, es verdad que específica, de lo que sabemos que funciona. Entonces, eh, como hacemos los servicios, el servicio de, de dietas, el servicio del test cardiovascular. Eh, en, Primero, vamos jugando con lo que ya existe, ¿no? eh, con lo que ya hay de otras marcas. Y entonces, con lo que sabemos que funciona y no está en ninguna otra marca, pues eh, ya lo hacemos de marca propia. La verdad es que no, no, no ha habido ningún objetivo de decir, bueno, voy a hacer una marca propia. Lo que ya hay en otros laboratorios... ...que nos gusta pues lo personalizamos... ...esos laboratorios nos personalizan lo que ya tienen... ...y hay otros que nosotros le damos el nombre... ...¿por qué? porque no existe otra cosa igual... ...en el mercado y entonces nos toca notificarlo a nosotros... ...y la verdad es que es apasionante... ...a mí como... ...como una cosa me ha llevado a la otra tampoco me he planteado... ...quiero este objetivo en mi vida, no... ...una cosa me lleva a la otra y empezamos con la marca propia... Y lo que funciona se deja, lo que no funciona se, se, se da otra vuelta a ver qué, qué se puede hacer con el producto y, y el seguimiento del paciente es lo que más nos gusta. Bueno, ese seguimiento porque claro, a veces eh, vuestra oficio pues tiene, tiene esa mala prensa es decirnos es que son los laboratorios. Bueno, incluso fíjate no. hasta la covid dicen que se hizo en un laboratorio, ¿no? Y son los que se llevan eh, sigue la huella del dinero y siguen los laboratorios. Pero detrás de esos laboratorios grandes laboratorios lo que sí que hay es pues, eh, personas como ellas que lo van haciendo a poquitos y van consiguiendo que podamos vivir en salud. La prevención sí es importante. La prevención es lo más importante. De hecho, me gustaría hablar del test eh, cardiovascular precisamente por eso, porque en España hay un índice cada vez más alto de, de riesgo cardiovascular y si no prevenimos eso, una vez que ha llegado la patología, es decir, la enfermedad, ya hay poco que hacer. Por eso nos dedicamos tanto a la fitoterapia, que se encarga específicamente de o bien prevenir, para que eso no pase, sabiendo tus antecedentes familiares, o bien que ya ha pasado, intentar eh, no llegar siempre a la química, que es el último paso, cuando ya no revierte ese daño y tenemos que pararlo cuanto antes y frenar los daños. Entonces, la prevención es lo más importante y sobre todo en el riesgo cardiovascular, porque yo creo que, que, que ya está bien de que la gente empiece a concienciarse sobre... Eh, la cantidad de, de españoles que a día de hoy, a partir de los 35 o 40 años, empiezan a tomar pastillas para la tensión y el colesterol. Eso es bastante grave, teniendo en cuenta que España es pionera en la mejor dieta cardiovascular del mundo, que es la dieta mediterránea, entonces no se entiende. ¿Cómo es posible que tengamos la mejor dieta cardiovascular, que cuida de tu corazón, de tu colesterol y de tu tensión, y a la vez seamos uno de los peores países con índice de riesgo cardiovascular. Entonces hay que empezar a potenciar la, la, los hábitos de vida saludables. No podemos eh, volvernos como Estados Unidos y ser líderes en comida basura en un país de, de comida mediterránea, eso no puede pasar. Entonces, es un dato que también nos, es un ahora que se lleva tanto eso del I más D, ¿no? Sería el I más D vuestro, ¿no? Que pese a que sois farmacéuticas, eh, no habláis de, de fundamentalmente, es decir, hay que utilizar la química cuando hay que hacerlo, cuando los casos son necesarios, claro. pero vamos a ir al, vamos a ir al antes, ¿no? Vamos a, a, a, a enseñar hábitos de además, conducta que nos hagan vivir más y nosotros, mejor, sobre todo. Nosotros claro. todo lo que hacemos en la universidad lo llevamos a congresos médicos, ¿vale? Y, y todas las ponencias están en, en Internet, todo. Todas las ponencias nuestras, todo lo que sacamos de eh, investigación... Eh, lo llevamos a congresos y eso se expone en los congresos médicos y ahí están las ponencias y las publicaciones científicas. ¿Y ese test cómo se hace? O sea, ¿Cómo se realiza para poder eh, explicar a quienes nos están siguiendo que no, no debe ser complicado? Claro. ¿no? Al darnos cuenta de que cada vez pues, vamos menos al médico por la saturación que hay, para tú realmente estimar un riesgo cardiovascular tienes que medir pues, diferentes cosas la oximetría en sangre, la tensión, pero también el peso, eh, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, que todo eso son pasos eh, independientes en la seguridad social que tienen un protocolo muy largo, por no hablar de un electrocardiograma, un electrocardiograma te lo mandan muy rara vez o ya con el especialista, eso lleva a lo mejor 3, 4, incluso hasta 6 meses de retraso, sin embargo en la farmacia como tenemos Estamos dotados de todos estos sistemas, tanto del, del electrocardiograma como del peso, en las, eh, me, la medición de la glucosa, de los triglicéridos, el colesterol. Tú vienes y te lo hacemos en media hora y estimamos el riesgo cardiovascular en cuestión de 40 minutos. Entonces tú te llevas a casa un informe con todas las analíticas hechas el electrocardiograma hecho y valorado, con lo cual es una, una, vamos, una maravilla, creo que es la mejor estimación y la más rápida para que tú te vayas a casa con la sensación de decir, vale, estoy en este punto, podemos ayudarte, después de eso enganchan con María José, que ya les hace la dieta y él, vamos, <risa> es, extraordinario. No vamos a decir que son los únicos que lo hacen, pero sí que sois de las no muchas, ¿no? Sí. Porque es verdad que el concepto de la farmacia, mi don Jesús, pues no hacía estas cosas, ¿no? No, claro. Ni, sí. ni tenía tiempo tampoco, porque formulaban prácticamente el 80% de lo, que, de lo que daban. Lógicamente, la formulación lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo, porque sea de, de... a María José la vemos mucho dentro, ¿no? Uh -huh. es decir, eh, ahí, con... no es que esté así como si, como eso Dicen, nos metemos en un laboratorio, no es que eche humo, pero, pero casi, ¿no? Yo estoy con los seguimientos, a mí me encanta... La verdad es que muchas veces lo he hecho de menos, ¿vale? Porque a mí me encanta la atención al público. yo el, el, Las veces que uno, un empleado está de baja y el otro está en no sé dónde y tal, bajo abajo y es que me lo paso bomba con la atención al público, ¿no?